Es la tercera ocasión que soy invitado por el director artístico José Arián como huésped, haciendo de hecho el programa, casi el mismo programa con el que debuté hace un año, que fue el programa mexicano. Y a un año de mi participación con ellos puedo decirte que Estoy muy contento, muy agradecido, que veo que la orquesta tiene un extraordinario nivel, que son músicos de primer orden, que son músicos que trabajan muy seriamente, que tienen ya un nivel muy sólido, muy hecho, y que estamos haciendo en esta ocasión un repertorio además que está muy cercano a nosotros. Es un programa que reúne música de los más grandes compositores mexicanos para festejar precisamente a México. Y yo me siento particularmente contento de poder hacer en esta ocasión el magistral segundo concierto de Armando Luna para piano y orquesta con el joven talentosísimo Sebastián Espinosa, que además es a quien está dedicada esta pieza. Okay. Ahora está dedicada a mí y al, y al director este, de la orquesta Francisco Sabín, que es el que dirigió la orquesta de conservatorio. Toca con, un, con una... De delicadeza y con un gran sonido y con una especial atención a la partitura, le hace mucho honor a la partitura. Pues esa obra llegó a mí, más bien este, curiosamente. El compositor me la dedicó y habló conmigo antes de hacerla para preguntarme si yo la tocaría, si la hacía. Porque a, a, al principio estaba pensando hacer una obra para, para percusiones y orquesta, pero como la orquesta del concierto es muy chica. Las percusiones iban a taparla todo. Entonces prefirió hacerlo para piano y me preguntó. Eso fue a principios de este año. Y entonces es muy reciente la obra. La, la acabo de hacer en abril. Entregó, la ensayamos. Y la montamos como pudimos. Con una orquesta de estudiantes y sin muchos instrumentos. Instrumentistas. Debo decir que es la primera vez que dirijo una pieza de Armando Luna. Y me, me resulta este concierto muy muy interesante por bastantes eh, aspectos que te quisiera mencionar el primero de ellos es que es una orquestación genial una orquestación muy brillante tiene muchísimos elementos que nos pueden hacer eh, referencia al rock and roll por ejemplo o al jazz o inclusive a la música eh, popular mexicana de las calles de, de Vamos que es que es muy cercana a nosotros. siempre como un gran, un gran festival de, de escenas muy grotescas todas. Estos son siete movimientos chiquitos. Eh, el primero es la danza, danza de, de la muerte. Oh. Está girando bastante en torno al tema de la muerte, yo creo, por, por, porque ahora el compositor no se encuentra muy bien de salud. Entonces ha estado sintiendo pues, que la muerte se acerca. Entonces, el primer movimiento es la danza de la muerte, pero... Pues, pero es bastante burlón todo. El segundo es una secuencia. Es el más contemplativo de todos los movimientos. Hay, hay, un, hay un sonido pedal que siempre está, que nos recuerda un poco los segundos de la vida tan valiosos. No sé, a mí, ¿no? personalmente. El tercero son las mojigangas, que es así, es una fiesta, una pachanga del pueblo, con borrachos, bandas, baile. Ahí hay tanzones, Guarachas, este, polcas, hay de todo en ese movimiento. El cuarto es un esquerzo etílico, que es el más difícil. Porque cómo ponernos de acuerdo este, si estamos borrachos todos, ¿no? Entonces el piano nunca para ahí, va muy rápido, es el movimiento que más rápido va, y toda la orquesta siempre va haciendo texturas un poco alucinógenas, pero en tiempo es difícil, entonces ese es el que, el que menos sale ahorita. Y luego el quinto es una burlesca de peleles, que que sería un poco como el más minimalista de todos los movimientos. Siempre se repite igual, pero un poco diferente. Eh, ese es el único que no me logré aprender de la memoria. Por ese movimiento voy a tener que poner la partitura. Ni modo. Y en esa, ese movimiento es muy extraño. La orquesta no hace mucho, solo de repente hay apariciones como de música de cámara, con uno oboe y el piano, cosas así. El sexto es el área fúnebre, donde su área fúnebre la quiso hacer con jazz, el compositor. Y la séptima es un aquelarre, que es, es como una fiesta de brujas, un, un, un ritual satánico. Es, es el más prendido, porque así tiene que ser un buen final. ¿no? Él siempre ha dicho, finales que a mí me gustan son bola de nieve que va creciendo y ¡pah! se estrella ¿no? al final. Sí, Así es, es muy emocionante obra, muy prendida y para todo el mundo es muy accesible, les gusta o no la música contemporánea, la van a sentir bien porque es completamente mexicana y movida y alegre, es, es casi como un concierto de rock que, que nos va a emocionar a todos. tenemos un concierto verdaderamente fantástico en esta, en esta serie de, de, de ensayos que hemos estado descubriendo junto con los músicos de la orquesta que estamos todos muy contentos de poder hacer este concierto y yo en particular satisfecho de ser la primera vez que hago una pieza de un compositor al que yo obviamente he admirado desde hace mucho tiempo, que es el gran maestro Armando Luna, que además eh, destaca y es un caso muy particular entre todos los compositores mexicanos creo yo en la actualidad, por ser música precisamente mucho mucho más cercana a nosotros estamos escuchando un lenguaje que aunque sí es muy novedoso y muy innovador es al mismo tiempo es al mismo tiempo muy nuestro y muy cercano